Por mucha La intención que tengas Nunca será lo que tú decidas Algo está escrito en alguna parte Alguien decide que pase lo que pasa He llegado a pensar Que todo lo que pasa es casualidad que nada pasa porque esté escrito pero que en mi caso muy claro lo he vivido si estoy donde estoy estoy porque debió ser así que algo hace que eso ocurra que está más claro como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 jamás pensé que aquí seguiría pero las cosas sin saber por qué pasan y salen como nunca imaginaría y no es que me queje en absoluto y no es que esté mal lo que te ocurra es simplemente que no puedes hacer nada, todo está escrito y somos parte de la manada, es simplemente que no puedes hacer nada, todo está escrito y somos parte de la manada.